In Peru, hospitals across the country are on the brink of collapse as coronavirus cases continue to surge, forcing some healthcare facilities to place patients in improvised tents outside. En el momento nosotros nos encontramos en una realidad colapsado. No tenemos camen UCI, no tenemos cama que habilitar sola. Los pacientes diario están falleciendo. No hay resultados de las autoridades. Entonces pedimos de manera urgente, queremos resultados que nos lleguen los equipos de protección personal.